Bye. Soy las entrañas, el hombro dislocado, una mejilla más que no me quiero quemar. Soy la que brilla cuando se está a punto de apagar. Una reja en medio, las paredes miran. Soy el veneno, cuidado lo que respiras. Tan natural como la chula que me piran. Este material de heridas doloría. En diferio desaparecía, acurrucada en el cuerpo que anula. Verdad media que se confabula Si te quedas sin presente, recapitula Soy la titular, de artículas, escojan la basura Soy la que pulula, sola se estrangula, De cuadrícula, titula sin cura Pico y pala va, mi borde ondula, cruda realidad Mi versión es en observación Ilusiones que ya no me hacen ilusión Si tiene que haber regla para que exista la excepción La procesión va por dentro seguir respirando sin aliento el talento a palos a fuego bien lento no estamos preparados para el encuentro y digo yo más tarde que nunca y el nunca en la nuca me toca oja caduca rota. no doy regalo, doy la nota. no tengo principios tengo finales que explotan Minuta diminuta, tengo el precio pelicorto estoy hasta el orto de tanta propaganda exhorta inducida por la costa el olor a mar en mis costras como tostas que más y que pero al final te pega, estás esperando la última entrega no hay etiquetas en mi biblioteca de pequeña corta el pelo a las muñecas si quieren aprender mejor que puedan olvidar si quieren vencer comiencen por hacer la paz pinchándome en la rueca, aurora boreal yo no tengo sueños, tengo reinos que cuidar mojense corazones presos ya ve que no falte un exceso Genio y figura no valgo mi peso Valgo mucho más porque me tienen en los huesos Realidad o parodia, sonríe a quien te odia Quieren mi brazo, también mi prosodia Voy a gritar fuerte hasta que reviva momias Vengo con dolor para activaros la memoria Si me quieren denme